Que no va a cantar. yo quiero que y Nicole me enseñe a decir algo en argentino y Camilo Cuervo con todos los claro parcelos de claro música le va a enseñar a decir algo en país Genial. Eso. Eh, me sirve. Solo me ¿Cuándo? sirve, ¿no? Pero algo hay más largo, algo más largo. ¿Algo más largo? Sí, o sea, que sea como como una frase. Pero una puteada, una mala palabra. Okay. Lo que tú quieras. Um, Acá dice, lo, lo bueno de ese programa es que los artistas pueden bien, hablar como pero... quieran. <risa> no, está ¿Eh? sí, no Matías, con... ¿qué Matías? No, no, Matías dice cualquier cosa. Um, bueno, no sé, boludo. para decirme algo vos yo te digo. Listo, yo te traigo algo. Tienes que vale. me tres. Hey, ¿Qué pasa, mi amor? La verdad, usted está muy, pero muy papayito. No voy a decir eso. Ay, obvio, tú dices que primero yo. Tú te, tú te desquitas con tu palabra en argentino. ¿Ya? No voy a decir eso, boludo. No puedo, no puedo hacerlo. Bueno, no puedo. Bueno, ya no ya no Se va a cambiarlo porque si no puedes. <risa> hey, ¿Qué pasa, mi amor? Ustedes ¿Cuándo? hacen como, como que cantan al hablar. Hey, ¿Qué pasa, mi amor? Y cae. Mi amor, eso es genial. Amor. Pero a mi no si quieres la audiencia, y dicen, ¡che, ¡Sí, boludo! Entonces, yo siento que lo suben. Sí, nosotros hablamos medio raro. Y nos comemos las heces. Las, aquí las exageramos. Pues ponle, vale, tienes que decir, hey, ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cuándo, pues, me va a invitar a Perry? ¿Cuándo qué? <risa> ¿Cuándo, pues, me va a invitar a Perry? ¿Cuándo, pues? Ok, voy. Ah, ah, a ver, vamos, ah, dale, vamos, que colgarse en un país, vamos. Ok. Pero no es como que, pará, voy. Ey, ¿qué pasa, mi amor? ¿Cuándo puedes me vas a invitar a PR? Ay, ay, ay, ay, ay. Es como Pero que hay como, que, como, como, es que por eso, por eso, por las, eso las chicas de Colombia son tan sexy, por, por cómo hablan. ¿Tú crees? Tienen como ese. Eh, ¿Qué pasa? Sí. Tipo, yo cuando veo las series es como todo. Oh. Eh, ¿Qué Ay. pasa, mi amor? Y tipo, caen así y se quedan como así, no sé cómo Ay, se sí, vale. Pero ah. bueno, a ver qué puedes decir vos. Eh, a ver. Puede decir, chi, sí, boludo, me re sirve. Qué cosa, ¿verdad? Espera, eh. <risa> espera. Pará, estoy pensando. Alto, Che, boludo, me re -sirve el alto chori que me preparaste. Vale. Wow, No, ni siquiera sé qué estoy diciendo, pero lo voy a decir. Va. Va por el argentino, y los argentinos son sexy y son pintosos la mayoría. Y enojado, ¿viste? Che, boludo. Enojado. Me re chori, ¿el qué? <risa> no. Che boludo, me re, -sirve, me re sirve el chori que me preparaste. Ok. Che boludo, me re sirve el chori que me preparaste. Ja. ¿Cómo lo dice? Bien, pase, pase. Me faltan ciertas cositas, pero. Para lo no, igual Oiga. se te mete el acento tuyo a morir. Sí. Está bien, pues.